Sí, para que bueno. no sea. Sí, bueno, así Hay tal. que leer a Agustín, ¿sabes? Sí, hay que leer. <risa> Carolina Medina. Muchas nuestra gracias. Querida Carolina, este es su tema distinguida. Sí, mira, quiero eh, tratar acá eh, la consternación que ha causado la muerte de la gerente de un banco en Santo Domingo en manos de desaprensivos. Así como Yulisa, hay muchas más o habemos, o hay muchos más hay que han caído. una con el perdón tuyo, sí. que es Franco Macorizano, bueno, de Castillo, uh -huh. eh, que también murió en esas mismas condiciones. Una banquera, por cierto. Sí. Entonces, así como Yulisa, casos que suenan mucho por eh, el nivel social que sí. pueda tener la dama, una familia, vamos a decir, formada, una madre de tres niños, así como Yulisa, hay dominicanos, muchos, que caen en manos de la delincuencia. Consterna cuando vemos casos como este, pero esto lo vemos diario, podríamos decir, gente que cae en manos de desaprensivos. Yo quiero eh, citar este mensaje de la vicepresidenta de la República y por otro lado el presidente Medina que le pide a la Virgen de la Altagracia. Vamos a poner la imagen de Margarita Cedeño de Fernández que dice, delincuentes y antisociales quieren quitarle a la, la paz a la familia dominicana. Tenemos la imagen del presidente Medina cuando el día de la Alta Gracia estuvo por allá por Higüey, donde le pide a la Virgen de la Alta Gracia que nos ayude. Yo le pregunto a los funcionarios, al presidente Medina, a la vicepresidenta de la República, si ciertamente son los delincuentes que quieren quitarle la paz a las familias dominicanas. ¿O es que las políticas de Estado que ha debido de tomar el gobierno de Danilo Medina y del PLD que ha encabezado y dirigido este país por los últimos 20 años, que se les ha salido de la mano y no han podido resolver un solo problema, pero me voy a limitar al de la seguridad ciudadana, que se supone que un país debe de garantizar y tomar las acciones necesarias, crear un plan que integre a todos los entes sociales, a todas las instituciones correspondientes, para nosotros tener garantía de la seguridad ciudadana que por derecho nos corresponde, usted poder andar libremente en las calles, sentirse seguro, pero en su casa, si no lo estamos o no nos sentimos, debemos de decir que nos han fallado desde el gobierno o desde los gobiernos que hemos tenido. No se trata de que los delincuentes quieran quitarle la paz a la familia. No se trata de que la Virgen de la Altagracia ayude al pueblo o ilumine al pueblo dominicano. Se trata, señor presidente, señora vicepresidenta de la República, de que como gobierno ustedes no han podido resolver el tema de la seguridad ciudadana en la República Dominicana. Usted no puede salir a altas horas de las noches ni a del día casi caminando por las calles con una cartera con un celular con algo de valor en la mano o en su cuerpo porque se lo llevan, o en su pasola o en su motor. ¿Cuáles son las acciones para erradicar o resolver el problema de la violencia que se está implementando en la República Dominicana? El Dime gobierno, una. Ni este gobierno, ni el anterior de Leonel Fernández, a excepción de unos proyectos que desarrolló con el tema de barrio seguro, que fue muy mal manejado por Franklin sí. Almeida, tan mal manejados los fue. motores, Exacto. cientos una de motores increíble. que se desaparecieron, La Harley se... De... las Harley. ¿Cómo se La le ocurre señora. a una persona con dos dedos de frente? buscarle Harley Davidson para que tú sabes que no, la no, tapita que se va se buscaron unos que va en el lado de la motocicleta que tiene el símbolo Chama. eso solamente cuesta 12 mil pesos ¿El como el pieza sí. imagínate tú a un policía muerto de hambre que tú le pongas una Harley Davidson en la mano no, y le no, dices no, no la a... desmantelaron claro, por... pero no vamos a claro. ir a los policías sino a quienes licitaron eso pero el oye, costo esto. que salió, dónde se quedaron pero mira qué pasa nosotros no hemos aplicado nunca un programa un programa serio de política criminal lo mismo nuestro tenemos nuestro problema es que no hemos visto el tema como se ven ve otros temas en el país la política criminal o la política criminal es un es un programa como se desarrollan programas sociales como se desarrollan programas económicos es un programa que debe hacerse sobre la base de la prevención y el control del crimen Qué acciones toma? Nunca lo hemos hecho. Para épocas como Navidad, el patrullaje mixto, épocas sí, de movilidad de gente, no, pero ahí es que vos, eso, eso no es te va a resolver. El, el... O sea, eso no son medidas para resolver no, un problema un... de manera definitiva, son para alivianar, para decir que estamos exacto, haciendo algo y protegiendo exacto. a la ciudadanía en un momento determinado, que exacto. para nada va a contribuir a disminuir el tema de la delincuencia y de la seguridad que nosotros tantos necesitamos. Y mi pregunta es, ¿quién mató a Yulisa? ¿Quién la mató? ¿La mató el Estado? ¿La mataron los delincuentes? Las instituciones que deben de garantizar la seguridad de cada uno de nosotros, así como hay ella, como ella, hay muchas, hay muchos que mueren en la mano de desaprensivos. Por eso son los delincuentes vulgares, como se les llama, los que andan en la calle con la pistola, que te roban la cartera, que te roban el teléfono. Pero hay los de cuello blanco, que son los que les roban el sueño, a cada uno de los dominicanos que no tienen acceso a una salud de calidad, a los beneficios de tener salud de calidad, a los beneficios de tener un país donde usted pueda transitar libremente. Esos son los ladrones de cuello blanco. Donde están, no hacen lo que tienen que hacer para garantizarnos los, lo más básico que necesita una persona para tener una vida digna. Salud, educación, seguridad vivienda, y, mira, y así nos matan cada día gente valiosa. Mira, para las elecciones del 2012, el presidente Medina, en una entrevista que le hicieron en la Z 101, fue el único de los candidatos que habló de un programa de política criminal y lo prometió, nunca lo aplicó. Lo único que se han hecho son esas, esas eh, medicinas, esas medidas sí. momentáneas, ¿no? Sí. que no resuelven nada. Entonces, ante todo esto, la preocupación y el gobierno del presidente Medina ya va a terminar y entendemos que el del PLD y van a salir luego de dos el décadas de Medina. <ríe> Amado, cuidado no, pues El yo, del PLD Yo te hablando del, del PLD de no, no, el del PLD <ríe> y van a salir sin ninguna gracia de decir, de poder decir les resolvimos esto al pueblo dominicano. Ciertamente tenemos una deuda social acumulada. Sí. Tenemos muchos problemas desde la formación de país. Pero no es así país. como tú lo planteas. O sea, no es que todo es malo. Porque no. en la vida nada es malo totalmente ni es bueno totalmente. Cada cosa tiene su, tiene sus su buenas parte y su buena. Pero su... cítame una, amado, que en 20 años yo pienso y creo que tú debes de entender Bueno, el crecimiento y mucha gente... económico es algo, es algo real. Sí. El tema de la mala distribución de los recursos, eso es otra es cosa. Es que no gano nada con tener sí. crecimiento económico y una distribución no equitativa de las riquezas. Bueno, pero, o sea... pero pero tenemos las posibilidades con un gobierno o con un candidato que del propio PLD puede ser que piense pero, de la... Amado. <risa> pero, bueno, pero, pero está bien pero, pero, pero él, él puede tener no, esa no, percepción que yo, de que pueda continuar o yo al día de como tú puedes querer que sea otro candidato de, por ejemplo de otro no partido dijo, amigo, que Amado. Francis Guillermo. quiere que sea un candidato Mira, por ejemplo si si de la fuerza del pueblo puede que lo ven raro la democracia pero no, por eso no va para ningún lado hay que decirlo. Sí, eh, eh, de Alianza País. ¿Cómo se llama, mi querido? No, bien. no, para ningún lado. Pero, ¿Qué es esto, Dios no, mío? Pero, pero tú no sabes. No. Sé, pero, ya alianza, bueno. acuerdo. Eh, queda un minuto. Un acuerdo. El acuerdo de Santiago. Acuerdo que consigue menos votos que, la que, que en el 16. ¿Te acuerdas del acuerdo de Santiago? ¿Por qué no. Sí. Con don Antonio Vamos a hacer una apuesta vez. aquí ahora, Carolina y yo. Te puedo asegurar que va a conseguir menos votos que lo que consiguió en el año 2016. Ahí está escrito. Sí. Lo último que digo, por ejemplo, jugué ahí. Eh, ciertamente, Amado dice, no, no todo es malo. No, no todo es Una malo. Cena. Pero que me cite alguien que nos escriba, que me llame o ustedes aquí que se atrevan a decir que en 20 años no es posible. No, Amado, Domingo. no es posible que hayan podido resolver un problema elemental. Cítame uno que podamos Como no, hay... no lo ha resuelto ningún gobierno no, este Un problema elemental años. Básico Ay. de la República que Dominicana resuelto el Hemos Pedro. vuelto para atrás en Muchas cosas, pero otras cosas se han mejorado De hecho la delincuencia No está como estaba antes Ha habido una reducción Sal no, a la las adecuada, de la noche. no la adecuada Sal No la que a aspiramos pero sí ha habido una reducción, que a lo mejor no sea incluso por la aplicación de programas particulares de los gobiernos, pero sí ha habido... Reducción. Yo recuerdo que no hace muchos puede ser años, la que cuando éramos... Puede ser la prevención, todo el, el 9-11 ha ayudado bastante. Pero es prevención, el programa, eh, que no, no... No, la política criminal se basa más que en, en, en, en control, en prevención. Amado, ahora, producido el fenómeno criminal, vamos a controlar. Mira, por ejemplo, tú dices, ha disminuido, pero para el nivel de seguridad que se tenía muchos años atrás, este es ah, no, mucho mayor... Tú lucrí, yo, tú en la no, la no, cuando problema. yo era más jovencita, aunque no hace muchos años, <risa> podíamos salir en las calles tarde de la noche. Ahora no se puede. Tú tienes que tener un seguro médico carísimo, costosísimo. Tienes que poner tus muchachos en escuelas privadas, en, en, en centros educativos. Y por último, hablamos del crecimiento económico. Ay, la ahí. perla del Caribe. ¿Pero qué tú ganas con tener crecimiento si ese dinero se quedan unos bueno. cuantos? Carolina, vamos Venga. a ver. Vamos a... <risa>